Eh, Esas son tradiciones ya viejas de los partidos que vienen hacia atrás ya. Eso está bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo la gente están, le están dando le están dando la cuestión de, de quédate en casa, para ti, ese tipo de cosas. Entonces con eso ellos se mantienen ahora mismo. Y hay que esperar que, que el gobierno ahora se... Sí, por lo menos se estabilice, se, se estabilice mejor. No sí, está mal. No debiera ser. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que siempre esperan en diciembre esa canastita familiar para alivianar algunas cositas. Eso está mal, porque es que todo el mundo quiere esperar. Espera. Entonces hay que no tienen para ese día. Ahí está la solución. Abinader encontró el país totalmente destruido. José, yo creo que es una buena decisión de él. Está muy mal hecho. ¿Por qué? Por un lado está malo, porque la, la gente lo que está, que no tiene nada, eh, estaría bien fracasado para dinero. Está mal, está mal. ¿Por qué? Bueno, porque eso se necesita para uno medio también de ellos. Es bueno que la tenga, que la tenga. Eh, Está mal porque que eso ya es una ayuda para, para la masa pobre, la, la familia. Siempre se necesita esa ayudita, no se puede quitar. Él no puede por lo menos prohibir eso porque eso siempre se da. Eso es siempre, todos los años, es una tradición que hace el Estado Dominicano. Está mal porque es una costumbre ya, es una tradición. Ya, ya todo el mundo espera su ganatica, su cajita, niñente, y más el infeliz. Y, y los empleados públicos o privados, sean quien sea, hay que hacer sus regalitos en Navidad, sí, su ganatica, su cajita. Eso está mal, y no puede hacer eso. ¿Por qué? Ay, porque ese es el único año que uno espera para uno conseguir una caja, uno, una canata. Y si es así, entonces, ¿cómo uno va? Entonces, ahí no puede hacer eso. Eso está muy mal.